So yes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado que vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Con con tu espíritu, ¿no? Queridos hermanos, en la alegría de amanecer en este domingo con Nuevo Beato Jacinto Vera, abramos nuestro corazón al arrepentimiento para acercarnos a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llama a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios omnipotente y eterno realiza plenamente en nosotros el misterio pascual que realiza para que, renacido por el santo bautismo, para que con tu ayuda demos frutos abundantes y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenitas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al Ministerio de la Palabra. La Asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Señor, que descienda, que descienda tu, tu amor, amor sobre, sobre nosotros. nosotros. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre los fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo, y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, oh, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, no se inquiete. Creo en Dios y creo también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, esté también ustedes. Ya conoce el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?» Jesús le respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida» nadie va al padre sino por mí si ustedes no conocen conocerán si ustedes me conocen conocerá también a mi padre ya desde ahora lo conoce y lo han visto felipe le dijo señor muéstranos al padre y esto nos basta jesús le respondió felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créalo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí, Hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria, Gloria. a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El evangelio de este domingo, de este quinto domingo de Pascua, es un evangelio casi filosófico, pero muy interesante, muy sencillo de entender. Jesús nos Dice, bueno, yo soy el camino, o sea, Él mismo es el camino, pero Él también nos ayuda a dar nuestros pasos, porque Él camina con nosotros, pero Él es el comienzo del camino, el fin del camino, o sea, nuestra meta. Entonces, si hacemos una pregunta, ¿cómo entender esta palabra que Jesús nos ha dicho hoy? Una pregunta muy sencilla, ¿cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia? es Jesús Él es el comienzo de todo el medio y el fin entonces yo no camino solo en un camino en una ruta que es Él sino que camino porque mi objetivo es llegar a Él al Padre y Él a su vez nos lleva en este camino es un misterio que no lo podemos comprender ahora sino cuando llegaremos al Padre pero en el día a día, así vamos viviendo esa experiencia de cercanía con el Señor. Y hay pasos muy sencillos, los voy a repetir, que ya he repetido acá muchas veces, que es, el primer paso del camino es la oración, indudablemente. Entonces, ¿cómo saber que, voy, que estoy caminando en este camino que es de verdad de vida? Es rezando. La oración nos da el discernimiento, nos da la tranquilidad y la seguridad de caminar. Luego, respondiendo a las dos preguntas de los discípulos, la Eucaristía. La Eucaristía es que marca el paso del camino, porque es el alimento que nos alimenta. Y es el propio Jesús que viene a nosotros a caminar con nosotros. Y luego tenemos la reconciliación, el sacramento de la confesión que es para decir el agua que refresca o nos da el descanso del cansancio del camino. Miren qué cosa linda, ¿no? Hoy tenemos la alegría, todo el Uruguay, de celebrar, ya podemos celebrar, Beato Jacinto Vera. Y miren, toda la vida de, del Beato seguramente se resume a esto, que en toda su vida, en su ministerio, pastor aquí en Uruguay, él ha tenido esta meta, Jesús, llevar muchos a Cristo y también él mismo caminar hacia el Señor. La santidad se da en esto, en el camino, siguiendo los pasos de Jesús, imitando. Les invito hoy a todos nosotros, a toda la familia, en ese día tan especial que podemos decir, Jacinto Vera, que Uruguay tiene un intercesor un, en el cielo, que nos reunamos un ratito entre familia y recemos, prendemos una velita para que Jacinto nos ayude a seguir este camino de verdad y vida que es Jesús. Pidamos su intercesión en este día y no nos olvidemos. Jesús camina con nosotros, Jesús es el camino, pero Él es la meta del inicio y del final del camino de nuestra vida. Que así sea.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 Queridos hermanos, ponemos en el altar del Señor nuestras intenciones, nuestra vida, pidiendo la intercesión del Beato Jacinto Vera, cantemos eh, presentando nuestras ofrendas. <risa>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 Vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Glorificaste siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo y que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud. Los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros, sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamada la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan himno a tu gloria sin cesar. This. say Santo eres en verdad, Señor, Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo.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 Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.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 Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Oremos, Padre, ayuda con tu bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales, concede el apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Por la intercesión del beato Jacinto Vera, descienda sobre ustedes y sobre vuestras familias la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén como tarea de casa de esta semana en familia recemos pidiendo la intercesión del Beato por Uruguay por la Iglesia, por las vocaciones y con esta alegría podemos ir en paz Demos gracias a Dios Si los cielos y rasgaras